Pero ya verás cómo se acostumbra Y descubriremos lo que esconde esta casa Así que le estoy llamando ya para pasar la dirección En el mercho, escuchando pecho Yo quiero dormir, pero hago todo en tu pecho El caso es que ya hemos salido del camping Becario sigue vomitando en el baño Está por ahí, dos días seguidos ya vomitando Vale, un Me está... Está llamando Martina. ¿Qué Martina? ¿Cómo? ¿Cómo? Está Martina? ¿Cómo? Vale, vale, vale, vale. Hola Arta! Hola Martina. Eh, ¿Qué dónde, ¿Dónde estamos? Eh, a ver, Nacar, cómo le podemos explicar dónde estamos. Pues, eh, a ver, estamos, eh, eh, estamos, eh, teóricamente estamos al lado del mar, sí. Al lado del eh, mar. Sí, estamos al lado del mar. Pues, eh, ¿Qué, qué son esos ruidos? Lita ya hombre. Eh, eh, eh, estamos comprando en el eh, supermercado. Eh, bueno, eh, estamos en una autocaravana. ¿Tú dónde estás, Martina? ¿Por qué te fuiste en el terremoto? ¿Por qué no te viniste con nosotros y desapareciste por la cara con el inútil de flanera? Martina, escúchame, que tú tienes que venir a todos lados conmigo, Martina, que soy tu hermano, que no te puedes ir así por la cara donde sea. Claro, obviamente, es que ¿cómo se va a ir Martina por la cara? Quería tiene 11 años, tío, ¿qué manía tienen las niñas con irse de casa? Tío, que tienen nueva casa, dicen. ¿Cómo? ¿Pero para todos o para ellos? No, no, real, que dice que tiene una... ¿Una casa que es la nueva Maximo House? La casa del ego no me vale, eh Martina, me estás diciendo ¿pero cómo, vale, Pero cómo os vais a meter en una maldita Vale, no entiendo absolutamente nada vale, Me acaba de colgar Martina por la cara Perfecto, ya viene para aquí Y va a flipar con esta pedazo de casa Y con todos los secretos que hay en ella vale, oh, ¡Cuidado chicos! todas las autocaravanas. Yo pensaba que era más tranquilo los viajes, pero como veis, la verdad es que absolutamente nada es tranquilo. ¿Qué te ha dicho Martina de la nueva casa? A ver, eh, me ha dicho que tienen básicamente una nueva Máximo House. Super, mega, ultra guapa. Y creo que me acaba de pasar la ubicación. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? cómo? Pero, plan, ¿dónde está la casa? A ver, eh, explícame un poco. ¿Cómo vale. está dicho? Eh, la casa está a 7 horas y media en coche. Vale, ¿Qué eh, genial. Con esto no llegamos? Vale, en coche, en caravana, que no pasa de 90. Pues significan una. Es que, a ver, estamos ahora mismo en Bélgica. Pues, ¿qué quieres, tío? ¿Qué quieres? ¿Por pues, ¿dónde hemos podido venir, tío? Pero vale, es más, que. Más, más, esto es un auténtico pirado. Nos estamos ahora mismo en otro país. Así que tenemos que irnos a la ubicación. Son las 8 y media de la mañana Así que no sé si a vosotros os gustaría Volver a España Yo por mí me gustaría ir Mira, a mi manera poder Martina, volver a ver ¿sabes? a mi familia Y a mis amigos una vez más, es, más es, al menos. Estaría, estaría bien pues estaría yo guay, estoy muy contento no, sí, aquí, no eh esto. yo estoy muy contento Sí, no, pero si está guapa, la caravana está guapísima pero, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Digo yo Pero aquí por Martina, que es lo importante Pues nada, que lleve, cambia el rumbo y vamos ¡Vale, ya! ¿Qué, ¿Qué patrón, está pitando? Tío, ahora? ¡Qué pita, tío! ¿Qué está pitando? El aceite, bro. ¿Cómo que el aceite? Ey, no tengo el ¡El aceite. Que ha bajado. ¿Cómo que el aceite Joder, ha Lo que bajado. faltaba, tío, pues para en una gasolinera, tío, vamos a mirarlo. Guille, guille No hay ninguna gasolinera aquí. Y, y escúchame, tenemos que ir a algún lado. ¿Dónde ir? Que, que vayamos que no hay aceite. Y eso qué significa ¿Qué que, que hay no hay aceite. Mira, no tiene el coche, mira, pues no es que tira. Se quema el motor! ¿Cómo que se quema el motor? Claro, para, para donde sea, para aquí ¿Dónde? de la. ¿Dónde? ¿Dónde paro? Aquí de a la derecha donde de el Se va a quemar, se va a quemar. Tengo que para el coche atrás. Vale, vamos a parar aquí, ¿vale? Vamos a parar aquí tranquilo vale si quieres apártate aquí voy a intentar no atropellar a esta señora vale, vale perfecto ¿Vale, señora señora ya. ¡Con cuidado que me subo! Hemos tenido aquí un pequeño, pequeño percancillo, ¿no? Por, por aquí, sí. por, por... Obvio, que mira que a... suena Sí, el motor, sí, sí, no tirar, de marcha atrás eh, Estamos bastante, pero bastante, bastante jodidos Vamos a ver lo que pasa en el motor Vale, vamos a poner los cuadros intermitentes ¡Porque estamos ocupando toda la carretera! Vale, vale que no, aclálo. que no funciona, que no funciona Acá Llevamos un montón de horas de viaje, tío ¡Que no funciona! ¡Que pues estoy picando! Pues apagalo y encéndelo de toda la vida ¿De toda la vida? ¿De eh, qué? ¿Cómo se va a poner aceite apagando y encendiendo el coche? Pues yo que sé, estamos en medio de la nada Como no quieres que fabrique yo el aceite, creo que hay aceite de oliva ahí en el armario No, que, que no tiras, no Que tira mejor, y se va a porque... quemar el coche no, si pero, pero, hacemos to, esto ahora mismo se quema el coche, eh... Ya os digo yo que estado bastante, pero bastante pero jodidos, Muy jodido. muy jodido. Becario, muy... escúchame que va a explotar el coche Becario ¡Calor! Dios. A ver, no se puede abrir. No se puede abrir. A no puede abrir. Abre porque está jodido el motor y la verdad es que Uf, no bueno, una palanca ahí, un ¿no? No, no, no digo... esto tiene que venir la grúa a abrirlo. ¿Cómo va a venir la grúa a abrir sí, una maldita Sí, Porque furgoneta? es una caravana, no es un coche. En real, Maximus spot que esto es un maldito pirador. O sea, todo lo que está pasando es todo lo malo. Yo lo único que pido es que absolutamente todo el mundo os es que vais a quedar porque las cosas épicas que están pasando. O sea, literalmente estamos en otro maldito país. Martín me acaba de pasar una ubicación de España que está a 10 horas y no se cue. La furgoneta está reventadísima que no podemos mover. No, suscribiros al canal porque todos los días se lía a las 8.40 Todos, pero que todos, todos, todos los días sin fallar Vlog diario pase lo que pase en nuestra vida Así que estaros muy atentos, suscribiros, poneros alarma a las 8.39 para llegar a los primeros Porque si llegáis a los primeros dejáis vuestro pedazo de like. A ver si podemos llegar a 50.000 pedazos de likes En este super vídeo a ver si acabamos en España la nueva casa Según dice Martina porque es un poco raro, ¿no? Que una niña de 11 años no se con la casa No se o puede sea... abrir, tenemos que llamar a la grúa y que traigan aceite en mi caso, Maximus mis es lo que yo decía. Diciendo suscribiros acá, dale un pedazo de like. 8 .40 absolutamente todos los días. Seguimos vale. siendo el top número uno en España en Amazon y Arta Moda la primera línea de descripción. Pero eh, Vamos a, a arreglar. esto no funciona. ¿Cómo no que no funciona? Puede. No se puede abrir. No se va a poder. No, no, no se puede no abrir. Se puede, el no electrónico y claro, como la caravana no arranca, pues no se puede abrir. ¿Y qué hacemos, tío? Pues habrá que esperar una grúa. ¿Y en Bélgica tú crees que vendrá una grúa? A ver, yo la? creo que por nosotros en Bélgica, belgicano, no sabemos. Necesito una cosa, necesito a alguien. Arta, por ejemplo, ven bueno. a ayudarme porque voy a vale. intentar arrancar. ¿Tú la carita ¿no? vale. este intenta abrir cuando arranque, ¿vale? Vale, vale. Ven, ven, ven conmigo. Vale, pero que que creo que la triste se mete por aquí por el lateral. Sí, ah, sí, tú tranquilo, sí. quédate ahí. Voy a esto. arrancar y ahora lo vemos. Voy a intentar levantar eso. A sí. si, si, si, hostias, ostras, hostias, hostias, hostias hostias, hostias, hostias, pero no, pero, pero tío, no, tío, tío, tío, ¿Qué tío, no tío, tío, tío, tío, que a mí me tiró los zombies. ¿Qué? Uno a uno, que vuelvan dando. A ver, Guille, ¿pero dónde no nos estamos metiendo, tío? Pues no lo sé ni yo, pero Nacarista no viene con nosotros. No, bro, ahí me hizo lo mismo yeah. con los zombies. Me tiró los zombies y me mordieron. Pero escúchame, Guille, pero que no lo vamos a abandonar en Bélgica. no, claro que lo vamos a abandonar, que loco no loco la cabeza. cabeza. Vale, está loco de la cabeza. Gigi. Tiro, señor, tiro. ¿Y ahora dónde vamos? Pues no sé, no tenían la ubicación de Martina. A que directamente vamos a la ubicación sí, de Martina. Sí, sí, que se coja un taxi y vaya en taxi hasta allí. Pues nada, máximo, Squad <risa> Vamos a surcar los... Eh, las carreteras bélgicas y atravesar media Europa para. A llegar a ver si podemos llegar sobre las 4 5 de la tarde, donde donde haya un poquito de luz, así que bueno, eh, corto por aquí y nos vemos a ver si llegamos a España sin ningún otro tipo de problema, ¿vale, Guille? vale eh, nos vemos en España, si llegamos no, becario, que vas a matar a la señora, becario vamos, becario, dale, becario tírame! tira, tira izquierda Becario. becario, eres tonto. qué, ¿Qué? Que sello es tonto Becario, tira, tira. tira. tira. tira. Que no es Tira coche, ¡Oh! Becario, ¿qué haces? Que no te parece peor ¡Qué bien, broma! Tira. ¡Qué broma! ¡Qué ¡Que me tira. toma el pelo! Tira, tira. Que creo que es una de No, ¡No! ¡Derecha, Derecha! ¡Derecha! hombre! ¡Mete fuerte! ¡No, no! ¡Es música no, ni ¡Mi música, Dios música! Vale, Becario, tiene que ser una de estas casas tan guapas Espérate que me marca aquí el huevo la blanca, no vale. vale, vale, chicos. Creo, creo, creo que es esta, eh, becario. Haz que, no que un pongo poco, que pongo los warnings. Vale, que viene un coche, Ahí está, perfecto. Vienen vale. coches, Maximus Squad. Creo que es esta casa justamente de aquí arriba, eh, porque si ¿sí? me van a insultar, pues, becario, hay que bajarnos de la maldita forma. No vale, vamos a abrir la puerta. ¿Eh? Estoy what en casa? What the fuck, hermano, what the fuck, hermano Y de primeras es que ya nos clavan, una maldita señal de que nos están vigilando con la cámara Becario, escucha eh. Aparca, deja esto aquí en medio de la calle eh. ¿Eh? No, Que dejes esto en medio de la calle, becario ¿Eh? En medio de la calle Sí, en medio de la calle Aparca aquí Aparca, hombre, aparca, que aparca. no pasa nada aparca. Y... aparca Que no te la muevas, hombre Ahí va nuestra casa con ruedas Y encima se está alquilando Algo raro, ¿no? O sea, tenemos dos casas, tenemos esta y esta efectivamente, Wonder Pero yo creo que hay que llamar al timbre, ¿no? Si es la casa de Martina, según dice ella A no ser que se haya colado una maldita casa y yo creo más que se habrá colado en el timbre. Yo personalmente también, así que yo creo que esto es un poco extraño, así que vamos a tocar el timbre, hola, hola Pero por qué esta casa es mejor Arta Encima nos podemos mover Eso sí que es verdad, está guapa esta casa Está guapísima Martina ¡Oh, mierda! ¿Qué dices? ¡No te ¡Mira! creo! ¡Mira! Martina, desapareciste en el terremoto. ¡Esta Me es, es nuestra contigo. casa ah, nueva! Ver, a ver, ¿Cómo, ¿cómo que nuestra nueva casa? Pensi, no está pero cierra, que tierra, va otra gente. Esto, pero si esto es una ¿cómo? anda con ruedas. ¿Cómo? Esto es brutal. Martina, esto está brutal? guapo. Esto está guapísimo, Martina. Esto, esto está guapísimo. Esto es una autoba súper pero a ver, Martina, tengo una pregunta ¿Cómo os habéis metido en esta casa? Sí, ¡Yo saltando eh... Saltando a la puerta no, oye, Es una larga historia Pero muy larga O sea que la casa ni es vuestra ni nada Bueno, bueno no, para sí. eso tú la puedes comprar Ah. Bueno, pasar, pero que sepas que hay muy mal rollo Y hay muchos carteles de muerte Pero por lo otro está muy. ¿Cómo que muchos carteles? carteles de, de muerte? muerte? ¿De ¿Carteles de muerte? Bro, de muerte, de peligro, de todo, bro De todo, de todo, de todo ¿Y tú, Franela, cómo le permites entrar en una casa que no es suya? Yo estuve una hora diciéndole que no no, y al final tuvo que entrar porque muy la niñita quería. No, bien que has entrado vale, tú también, eh. Chicos, vamos vamos Vamos para adentro. Esto me parece muy pregonuelo, pero bueno, vamos a ver lo que hay dentro. ¡Wow! ¡Qué entrada más guapa! Mira, sí, peligro. Fuck, un cartel de peligro. ¿Y qué hay detrás de esta puerta? No lo sabemos No lo abres, no lo abres, no lo no. abres. ¡Peligro, peligro, peligro! No abrir. Ya es peligro. Hay una cámara. Ya, ya lo sé. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. No, seguirá, no, seguirá, no. ¿Qué haces? Hay cámaras. Silencio, joder. No hay ninguna no cámara, hay muchas. Silencio. Hola, oh, ¿Qué es eso? ¿Cómo es, es, es eso? Porque hay un cartel de muerte Martina, que nos van a matar Martina, nos van a matar por tu culpa Por fuderte en esta maldita casa Tiene trampas La casa tiene trampas La casa, tiene trampas. La casa, tiene, trampas. La casa tiene, tiene trampas Chicos, la verdad es que no me está dando absolutamente nada de buen gusto Subir por ahí arriba Martina, aquí hay vámonos, ahí? Venga, vámonos, venga A ella le da absolutamente Como, como Pedro por sí, su, su paso ¿Qué lo pasa? Lo nada, que me apetece asustar es, es, es, ¡Eres una <ríe> niñata! ¡Eres una niñata! ¡No me des esos sustos, hombre! ¿Por qué hay otro Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay! ¡Ah! Pues ¡Cállate! ¿Qué pasa aquí? ¡Es bueno, ¡Para! ¡Cuidado, hombre! ¡Espera! Hay otro maldito cartel de muerte Además, esto es peligro de explosión ¡Peligro de explosión! Sí, cuidado, cuidado, voy a ver aquí, una bomba, puede ver aquí, una bomba aquí. No, no, Voy a ver una bomba, bro, vale. Cuidado, Cuidado, ah, Max, pues cuando me hace absolutamente nada Gracias, porque mirar. más carteles de muerte Otro cartel de muerte Con puertas con cerraduras súper extrañas Es que esta puerta, ¿cómo se abre, tío? Cuidado, veníos de aquí ¿Qué ¿qué Te todas las puertas Que va a reventar una Eso sí que es verdad Vamos a pasar, porque lo sabes que... No hace absolutamente nada de más. Vale, más un spot. No sé dónde me estoy metiendo porque me estoy volviendo absolutamente y totalmente loco con la vida, con la muerte, con Con todo. Martina, eres una niña maleante que se cuela en casa. Eres una maldita mierda. Que lo sepas, eres una... La primera trampa. ¡Alto! Vale, vale, vale. Qué chulo qué? se encendió la cascada, ¿Eh? bro. Por la cara. Cuidado que hay, hay cámaras! Así que que. Hay cámaras justamente ahí arriba! No, Dios, Dios, hay Dios. que pasar pegado no a, a la pared. Silencio. No la pared. Que nos vayamos. ¡Qué hay ¡Qué bolilla! ¡Qué bolilla! ¡Qué bolilla! ¡Qué bolilla! ¡Qué bolilla! ¡Qué bolilla! ¡Qué bolilla! ¡Qué es ¡Qué bolilla! ¡Qué bolilla! ¡Qué ¡Qué ¡Qué que calla, a sea, pase, que uh, no, no, no, no, no, no, no, no Pare, no pase vale, este es mira, no, Otra vez. cosa de muerte y, y, pare, y pare, en plan, pare, no pase Vale, chicos, yo personalmente voto Por no subir no, no, no, no, no, no. a Real que me estaba empezando a dar una mala vibra esta casa, pero en plan, es una vibra De, de, de agobio, de, de decir Hostia, ¿sabéis? No os da esa vibra De este mal rollo, ¿sí? vamos a alguien? Y Martina encima se quiere quedar, que no entiendo nada cabral, ¡Cállate! ¡Pumámonos! Máximo, esto sí que es un poco de locura Mira, hay otro cartel de videovigilancia 24 horas videovigilancia ¿Por qué hay otro cartel de pared? Mira ahí abajo, chica ¿no? sí, ahí abajo de Cartel de peligro no, no. no se baja No hemos bajado vale, Ni vamos a bajar, bajar Esto es un poco pirada Porque pare Después hay otro cartel de muerte Y ahí abajo ah. hay uno Que no se ve ¿Y muy bien Y muy que cierto, que, que yo amarilla No sé, no sé pero squad, pero, Oye, pero mira muy, En serio Muy, un, raro, un, muy, raro, un, muy raro, un... raro Muy raro Porque ahí tiene que haber Un maldito sótano Con cosas súper mega Ultra raras Imaginaros que el, que el dueño De esta casa es un asesino Que me dan totalmente igual Las cosas y el asesino Vámonos Yo pongo gasolina En la furgoneta Y ya está Y nos vamos es que ¿Y a qué casa nos vamos? y No, me cago lo no sé, que no tenemos que no, no dinero, podemos, no tenemos nada que no, hacer no, no podemos dormir en esa caravana 24 años, más. ¿Qué podemos vivir ahí? ¿Y qué hacemos? ¿Vamos eh, abajo? No, no, no vamos abajo Tú no entiendes que aquí pone un cartel de pare Que ahí hay un maldito cartel de vigilancia Y aquí básicamente que nos están espiando todo el maldito rato las 24 horas ¿Qué es lo que no entiendes? Que nos van a hacer daño Que a un sotra, super mega ultra super tocho becario Pues solo queda una opción, vamos arriba Ya está Yo tampoco quiero entrar ahí porque hay mucho más rollo Pero vamos para allá porque mira. El... Hola, qué? ¿Os imagináis aquí absolutamente todos nuestros malditos libros? Sería un montón de libros. Hostia. Hostia, hay un montón de libros. Pues no, no, no, no, ¡No, la Pues no, la hemos visto. No, de la chica de que chica de la la chica de la chica de Qué chica de la guapo. guapo! ¡Hola! ¡Qué épico! ¡Mirar qué maldito épico es esta maldita vista! Wow. Uy. ¡Qué guapo! qué guapa! ¡Hala, qué chula! Es una hoja. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y ¡Qué guapo, tío! Pero otra vez, mirar. Carteles de propiedad privada sí. para no pasar justamente ahí detrás. Y esto es como un super mega ultra cristal. Otra, otra de peligro justamente aquí. Pero veis, harta esa tío. me da miedo. Esta. Es como tengo ganas de entrar por aquí y ver lo que hay. Dios, mira, hay una puerta súper gigante que no sabemos lo que hay aquí detrás. Pero es como que toda la casa es de cristal. Ay, mira qué cocina es enorme. ¿Qué quieres esta chaqueta? No, es mía, es mía. Uh, vale, vale, vale, vale, Pero esos vasos no son los Eso sí que es verdad que me rayo un poco. Bajo que... con hielo, Os... con el calor que hace se hubiese derretido, ¿no? Y ayer también estaba así ¿Pero habéis visto a alguien aquí o no? Eh, ¿Has no, escuchado no, no. algo? Yo he escuchado antes un ruido cuando estaba arriba ¿Os imagináis que las personas que están aquí están en el sótano y son los asesinos o algo? Calla, calla, calla No, no, no, no, no, no, me, no, me, no me, me, me, as... me digas eso No me digas eso Estamos en la casa de mí Es todo súper guay y ya está Hay una niña pequeña Sí, sí, cuidado aquí también Peligro Y cámaras, y cámaras Peligro y cámaras A ver no, no, no, no se podía abrir yo lo intento abrir otro ¡Maldita día! sea! Cago en la maldita sí. leche Es que a lo mejor hay gente viviendo y lo está buscando la policía Imaginas que hay gente viviendo y lo está buscando la policía Y se están resguardando abajo y por eso hay tantos carteles de muerte pero pero es, eso, ya, pero, eso explicaría uh, tú Explícame, eso explícame, eso explícame qué. tú este vaso con. Pues lleno. no lo sé, a no ser que sea una persona invisible Pero eso explicaría por qué Mart... Eh. Eso no es agua, eh. No es agua Pero eso explicaría es por qué Martina y Franela han podido estar aquí No han avisado a la policía pero porque no les conviene Quieren acabar con. esto, no es agua. No, no es agua. Eso sea, no es... vale Vamos a ir justamente para arriba porque sí que es verdad que me da un poco de mal rollo todo esto. Pero bueno, no pasa nada, Martina, así que métete conmigo. Vamos. Vale, esto sí que es verdad que es un poco raro. Hay un pedazo de ascensor justamente ahí abajo. O sea que la casa tiene maldita mente ascensor Es muy, muy, muy, muy, muy raro. ¡Para! ¡Eh, eh, eh! Vale, real. vale, vale, vale, vale. Pero ¿Por qué no hay nadie? Vale. ¿Alguien le ha dado a... No, a no, ¿Sí? souten? no, no. Nos estamos aquí todos pronto. Right? No, no, no, no, no. Sí, no. Nos está invitando a bajar. No. Yo no bajo, no, no. Yo te aseguro no, que no bajo. Yo no, voy. Voy. No. te aseguro no, que no bajo. Yo no pienso bajar ni de fleque. Acabo de ir a una sola cosa. chicos. Vale, vamos a calmarnos. si hay algo, estará abajo, ¿vale? Si sí, hay claro, algo está abajo. está abajo, no te preocupes que somos cuatro tíos de casi dos metros y le sí, la, y la cabeza Sí, los cuatro cagados, se ve bien no, Tú no te preocupes que... No, cagados no ¿Y si tiene no, armas o no, no. escopetas? Vale, pues vamos a tranquilizarnos y vamos a seguir viendo la casa Porque sí que es verdad que están pasando cosas muy, pero que muy, muy, muy extrañas Tías, ¿por qué hay una maldita fuerte? Olo, olo, mirad este pedazo de candado Super mega ultra tocho, es que mirad Olo, oh, olo, oh, olo, oh, olo, oh, oh. aquí algo tiene que esconder mira, Otro maldito cartel de peligro What the fuck, no hay este armario, que armario que también? Tiene cerradura, pero no se puede abrir lo que hay No, no se puede abrir Los cuerpos de esos asesinatos Si es que imaginaros que aquí El armario de mirar otro martillo cartel de 24 horas. Y además, horas de si os fijáis, toda la, toda la parte de las casas está, con, está hecha con cristales de marea que le permite ver muchas casas, pueden ser las casas de sus presas. Sí que es las verdad, vigila, que es un poco raro, las acecha y luego las asesina. Guau, tío, qué mal rollo. Y mirar otra maldita cosa de seguridad. Mirar, ya no, no, tampoco, todas las, todas las puertas. Esos son sensores de latidos, bro. No te creo. Y en la habitación que está justamente al lado, fijaros que hay un maldito, no, un, un maldito candado con, con un maldito armario que, que... Ay, De verdad que esto no hace ningún tipo de gracia que es otra planta con la cual aquí también conecta con el ascensor y a mí me lo puedo llegar otra maldita señal de prohibido el paso prohibido el paso justamente y esto da a las malditas no lo por favor dejándose en paz real real, real que es esto ¿Eh? ¿No, no, no, no, no, ¿bola? no vale. ¡Nadie ha teléfono! espera, espera, espera! ¡Deja un fuera! ¡Deja un fuera! No, no, no, no, que no! ¡Vale, que no! que no! ¡Vale, que no! ¡Vale, no! no! ¡Vale, no, Deja, no. que no? no! no! ¡Vale, okay, no! ¡Vale, no no? No, no! no! ¡Vale, no! ¡Vale, que no! bajando no! ¡Vale, ¡Vale, ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Vale, que no! ¡Vale, que no! ¡Vale, que no! ¡Vale, que no! ¡Vale, que no! ¡Vale, que no! bajando a no! no! no! No, no tiene sentido, tío. No tiene un maldito sentido. Esto es como la parte de arriba. ¿Dónde? No, no, pero es que lo peor es que mira el sofá como está. Ya se está reventando todo, bro. ¿no? A, a, a la, a la, a la, a ver esta puerta. No se va Aquí están todas las las puertas. todas, bro. Todas cerradas, bro. Esa? Yo creo que tienen miedo a que entren. Vale, yo en real, Maximum sí. Squad, que es verdad que me estoy empezando sí. a rayar basto. Mira, chicos, si queréis, hacemos lo siguiente: bajamos abajo y vemos lo que hacemos porque creo que es una auténtica. Sí, locura. Una auténtica sí, locura. sí salimos de aquí, por favor. Vale, chicos, no sé qué queréis hacer, pero en esta yo casa está muy mal Yo me voy, bro. bro es, es nuestra agua. última opción, bro. Es nuestra única. Yo cojo la autocaravana y me voy. Vale, Maximum Squad. Yo personalmente no me quiero quedar porque la casa da muy mal rollo. Hay muchas señales de peligro, hay muchas señales. De que nos están vigilando todo el rato Y no me gusta porque estoy 100% seguro De que hay algo o alguien raro En nosotros no pero bueno, Máximo Squad Nos vamos a quedar aquí, vamos a empezar A moldarnos poco a poco a esta pulamos! casa Porque esta va a ser la nueva ¡Máximo, máximo House Así que nada, muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Y ha sido nos vemos mañana a las 8.40 Y como siempre digo, viven al máximo, ¡Máximo!